hola hola chicos seguidores de PRIXLINE nuevamente eh, os habla luis de PRIXLINE saludos cordiales a los que nos estáis viendo ahora en directo en youtube en periscope los que nos escucháis luego en los podcasts de PRIXLINE eh, hoy contamos con una invitada muy especial que, que es jessica que está aquí a mi lado ahora ya se presenta y nos va a hablar de lo difícil que es estar en españa sin papeles y, y trabajar sin papeles vale ella viene de colombia ante todo os doy las gracias por estar ahí y os pido que os suscribáis al canal de Prisilang en youtube para que así nos podáis preguntar cuando hacemos estos directos vale que los hacemos cuando surgen. Eh, yo voy a dejar a jessica que ahora ella se presente que os cuente un poco quién es el tiempo que lleva aquí en españa y cómo es su situación al estar sin sin los papeles que, que le pide aquí el estado vale pues nada jessica preséntate y ahora luego hacemos la entrevista ¿Vale? hola chicos soy jessica de colombia eh, llevo tres meses acá en madrid españa y les voy a hablar acerca de cómo ha sido mi experiencia de trabajar en españa sin documentación eh, el tema realmente es bastante complicado negativamente para los migrantes sin documentación porque el estado controla de manera sistemática a los empresarios lo cual les impide a ellos contratar pagarle a una persona que no tenga documentos así es exacto hombre yo como empresario lo, lo ratifico claro muchas veces pues a mucha gente la querríamos contratar pero como no nos dejan, porque claro, en cierto modo puede ser normal, pues no, no podemos contratarlos ni pagarlos. Entonces, pues Jessica nos va a contar un poquito cómo ha hecho, cómo ha hecho un poquito para... Porque ya además aquí no conoces a mucha gente, ¿no? Has venido aquí directamente, ¿no? Jessica. Sí, claro. Pues... Y... Claro, dinos un poquito bueno también le quiero decir antes de empezar la entrevista a la audiencia podéis preguntarnos en el chat vale los que estáis ahora en directo nos podéis hacer preguntas que se las transmitimos a nuestra invitada a jessica y los que no estáis inscritos insisto suscribiros al canal de PRIXLINE en youtube vale para que os avise la aplicación cuando estamos en directo y podáis preguntar vale los que lo estáis viendo en repetición y decir hablarle de este canal a todo aquel que creáis que lo puede necesitar nos dedicamos a la orientación laboral Jessica, que tú cuando viniste aquí, más o menos, hace cuántos meses, aproximadamente? Yo vine aproximadamente hace tres meses de Colombia. Eh, pues he sobrevivido gracias a que yo eh, conozco el tema de forex. El tema de qué, perdón. De forex. Forex. Sí, ah. de invertir en la bolsa de, de valores. Anda. Y pues ese eh, yo me, me muevo en ese tema y, y pues de acuerdo a eso pues genera unos ingresos tenías Bien. unos ahorros o así sí y, y trabajo con forex ah, o sea sigues trabajando en ello ¿no? sigo trabajando en ellos sí claro porque eso lo puedes hacer de, desde cualquier sitio no desde cualquier sitio que sí. tengas internet y sepas eh, del tema uh -huh. eh, puedes puedes trabajar en eso y es algo normal legal sí, sí da lo mismo donde estés no eso lo puedes da hacer. lo mismo sí y pero de eso se puede vivir o porque yo he oído que para, para que vivir de eso no vamos algo que tengas un gran capital, te pregunto, ¿eh? que no lo Exacto, soy. no pues si sí, sé digamos que maneja un poco el tema. Y se puede, y que se puede eh... perder mucho dinero también sí sí sí si no sabe si no sabe pues todas vale, las cosas ¿no? que tener en cuenta uh -huh. es mejor que pues no arriesgue su dinero pero ya una vez usted estudie tenga conocimiento eh, ya puede usted eh, generar generar por ejemplo unos pero yo a la audiencia no le, no le recomendaría que se metiera vez. en tema de forex si no sabe ¿no? exacto yo no le recomendaría no estamos aquí eso. para vender o nada de forex sobre todo el que no sepa ¿No? Porque Exacto. igual que puedes ganar 50 euros semanales, supongo que los puedes perder, ¿no? Sí, también. Es ¿Eso verdad. lo has conocido aquí en España o lo conocías ya desde Colombia? Pregunto. Lo conocía ya desde Colombia bueno, el claro. tema y pues al encontrarme con esta barrera, con esa... Y la barrera como? esta que te has encontrado, Jessica, ¿cómo ha sido? Cuéntanoslo un poquito. O sea, ¿has aterrizado en España? ¿No tenías papeles? ¿Y te has eh, puesto a buscar o qué has hecho? ¿Cómo ha sido? Sí, claro, pues lo básico: de un ser humano necesita sobrevivir el día a día y pues eh, trabajar en algo. Sí, normal. Pero, hay, que, sí. hay que comer y vestir, ¿verdad? Exactamente. Pero, pues, al ver lo complicado que es, porque el, el gobierno le controla sí. bastante a los a los empresarios. Sí, sí, aquí eh, ninguna empresa está, te puede contratar muy si no tiene los papeles. Efectivamente, y si se te, te contrata, pues arriesga una buena multa. Exactamente. Exactamente. Pero aún así has encontrado algún trabajillo, ¿no? Más dicho preparándole eh, no? Yo he Me tenido. Pregunto. He corrido con suerte que de, de, con el método este, el voz a voz. El boca a boca, boca que, decimos aquí, que decimos exacto eh, consiguió algunos trabajos ¿Qué, ejemplo, trabajo, qué trabajos has conseguido más o menos por ejemplo voz voz, boca boca? por ejemplo limpieza limpieza tema de limpieza tema de limpieza de alguna empresa de alguna señora tema de limpieza particulares y también a una empresa pero pues son casos eh, y te contrataban esos aunque no tuvieran los papeles. Aunque no tuvieran los papeles, obviamente ellos ¿Y cómo y cómo te pagaban, Jessica? En... Ellos pagan en efectivo, pero no pero pero este un bajo precio, pagan poco. Pagan a un bajo precio. bajo precio. Bajo precio. Bajo precio. O sea, se aprovechan un poco, ¿no? De, se de... aprovechan un poco. Yo diría que bastante. Que bastante. Sí. ¿Como cuántas horas tenías que trabajar más o menos o Aproximadamente Tú unas. Respándeme lo que quieras, ¿eh, Jessica, que si algo sí. no quieres no considerar, no pasa nada, vamos. Exacto, sí, aproximadamente unas ocho horas. Eh, a ¿Ocho horas? Ocho horas diarias. Diarias. Eh, de lunes a domingo, de lunes, de lunes a domingo. De lunes a domingo, ocho horas diarias, ¿cuánto te podían pagar, más o menos? 500 euros. vale. Como un poquito, sí. por tantas horas. Sí, claro, ¿no? está bastante bajo. Y no sé, era lo que te esperabas tú para la gente que nos vea de fuera. No era lo que me esperaba. Que tú te esperabas desde Colombia. Habías estado antes en España o no? No, no nunca. Nunca habías nunca, estado. No. ¿Y, ¿Y cómo decidiste España? ¿Te... Eh, no. Decidí España porque es como la puerta de Europa. Es como la, la parte más fácil para los latinos eh, dar el primer paso. Sí, claro, que te vas a, lo mejor a Alemania y la barrera del idioma a lo mejor no es lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Ya te entiendo. Y la cultura incluso, ¿no? La cultura incluso, sí. No, no somos a lo mejor tan calurosos, ¿no? Como, como allí, pero tampoco tan fríos, ¿no? Como al norte de Europa. Exacto. ¿No? ¿Y tu idea es quedarte aquí en España o, o quieres luego ir a otras partes de Europa? si en principio, pregunto, cuando ya tengan los papeles, por cierto, ¿cuánto tiempo se necesita para que te den aquí los papeles ahora, alguien que haya llegado? Los papeles eh, se pueden obtener por arraigo social, que es más o menos tres años. Tres, tres, años, que, hay que estar tres años que permanece la persona. ¿Cómo puede una persona sobrevivir tres años sin papeles? Esa es una gran pregunta, ¿no? Eso es un muy difícil, ¿no? O sea, le piden que difícil. esté tres años, pero... Claro, eso era la pregunta, ¿no? Eso pues ah, o sea, debe ser bastante complicado. Debe complicado ser, claro. O sea, es muy complicado porque. Si ninguna empresa te puede contratar porque no tienes papeles, ¿cómo quieren que estés tres años? Y luego les demuestres que has estado tres años, vamos, bueno, no es que me quiera meter yo. No, pero lo veo un poco, no? Bastante complicado. Bastante complicado. Sí. Pues ya es cada quien que quiera asumir ese riesgo y, y pues a vivir esta aventura. Eh, hay maneras de sobrevivir como la que les he comentado yo con forest pero, eh, pero lo de forest no sé yo si recomendarlo eh yo no lo recomiendo yo, es que, a ver, yo no de inversión eh, no sé nada pero yo he oído que hay gente que pierde mucho dinero ahí claro los que no saben y piensan que es un juego que es como a la suerte o sea esos son las personas que pierden más dinero claro y los trabajillos un poco es cuestión de trabajar muchas horas y ganar poco, ¿no? Jessica. Los trabajillos es cuestión de tener mucha paciencia porque son cosas muy esporádicas eh, que pronto se consiga usted con personas o por internet que, que pronto coloques un aviso o algo así, pues personas que, que les guste pagar a bajo precio, eh, contratan, a, contratan a personas así a... Preparando ah, la, personal la entrevista jessica me has dicho que trabajaste aparte de la limpieza también en un restaurante o algo así sin eh, Trabajé siempre hablamos sin papeles claro Trabajé sí en un restaurante como camarera es un oficio bastante complicado porque hay mucho esfuerzo físico ahí en ese, en ese en esas campo laboral y pues, eh, ¿hay cuántas horas serían, más o menos? Ocho horas, pues ya por parte tarde, o sea, tarde, horario noche, nocturno bueno, horario sí, nocturno. horario nocturno y y pues eh, el sueldo la hora bastante baja. ¿A ¿Cuánto saldría la hora más o menos? La hora saldría como a unos 2,50. 2,50 la hora. 2,50 euros. En España, para los que lo veáis en el futuro, estamos en el España en noviembre del 2018, 2,5 euros la hora la están pagando esta pobre mujer. A Jessica, que ha venido de Colombia y como no tiene papeles, pues la ofrecen trabajos a 2,5 euros la hora en tema de hostelería que requiere encima mucho esfuerzo físico. ¿Vale? Eso para que lo sepa la sociedad. ¿Vale? Y en Colombia, cambiando un poco el tema, ¿qué tal la situación? Porque no está tan mal como en Venezuela, ¿no? Te pregunto desde fuera, Jessica, porque no lo sé para nada. He hecho otras entrevistas que las podéis ver a, a personas de Venezuela, pero que ahí sí que me han contado que está muy mal la cosa. ¿En pero en Colombia, Colombia no está tan mal, ¿no? Que o... en Colombia es regular la situación, digamos, de trabajo porque ha habido una avalancha migratoria de venezolanos, lo cual es eh, pues ha generado. Eso afecta el trabajo de los que estáis allí. Eso afecta porque Colombia no es, no es tampoco no. una potencia económica ni nada que ver, o sea, y, y vienen digamos personas a a, a trabajar ocupar, a sobrevivir para ocupar, ocupar los puestos de los colombianos entonces pues esto ha sido algo un poco negativo y esa gente tiene papeles pueden trabajar allí legalmente o no de, algunos, alg algunos sí. trabajan legalmente a otros otros trabajan sin sí. documentos eh, de todo y tú crees que os quitan los puestos de trabajo a los de colombia pues pregunta? Eh... porque tú eres la experta que vienes de allí este, o es a lo mejor que no es tan así es más un poco como una leyenda no lo sé eso es una parte pero también influye otra parte el gobierno colombiano hmm. que no se ha enfocado en generar empleo sino en el tema de la paz eh, de las de los grupos al margen de la ley que, en eso es que se enfocó el gobierno anterior entonces eh, no ha generado mucho es, empleo esos grupos están más controlados ahora en colombia o no? Estos grupos sí ya han bajado bastante, ha bajado ya, ¿no? bastante el nivel que tenía, tenían. Sí. Te lo digo que antiguamente Colombia tenía fama fuera en Europa, por ejemplo, de un país muy violento. Ahora ya últimamente yo no, no le veo esa fama. No sé, tú que lo conoces mejor. En Colombia sí ha bajado bastante el índice que tenía de, de violencia, o sea, sí. de terrorismo. Ya todo eso ha, ha menorado. Eh, ya pues. Eh, se han hecho tratados de paz eh, acuerdos y, y pues esperamos que siga mejorando más para que haya una inversión extranjera en colombia que genere que, que provoque que haya más empleo allá y el gobierno que tenéis ahora allí cómo es más o menos de qué signo es ¿O no es como el de venezuela no ¿Ni mucho menos o sí no el gobierno que ahora está en colombia es un gobierno pues con ideas nuevas y está creando Está, bueno, es que los gobiernos no crean empleo, ¿eh? porque yo veo mucho político y dice, voy a crear no sé cuántos puestos de trabajo. No, los puestos de trabajo lo crean las empresas y las personas, ¿no? Claro. Pero favorece que se cre que se creen o no. O está más en tema de, de pacificar situación y ya está. No, ese gobierno yo lo veo con, con ojos de positivismo porque. Porque tiene como unas nuevas ideas que, y reformas que piensa hacer el presidente Duque, y, y pues esperemos a que él avance, gestione un poco y, y Colombia mejor económicamente. Claro. ¿Y a España cómo te lo has encontrado en ese sentido? Sin meternos tampoco mucho en política, porque no es nuestro objeto del canal, ¿cómo lo encuentras? O, o a nivel de trabajo, que es más lo nuestro, ¿lo, ¿lo has encontrado como te lo esperabas, como te decía antes, o no? ¿O no te esperabas nada? España tiene un nivel de vida económico más alto que el de Sudamérica, o sea, acá hay mejor calidad de vida. Eh, digamos que con un sueldo mínimo las personas viven cómodamente. ¿Allí el sueldo a... medio mínimo cuánto puede ser en Colombia? Trasladado a euros, tra traducido a euros, para que toda la audiencia nos entienda bien. Bueno, yo también, claro. Serían aproximadamente unos 250 euros. Sería el salario mínimo el medio, El salario ¿no? mínimo medio en Pero Colombia. claro, te hago una cosa que se me viene a la cabeza. Supongo que allí el nivel de vida es más barato, ¿no? ¿O no? El nivel de vida sí es más más barato allá, pero entonces ese sueldo mínimo de los colombianos no, no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Esa que no las cubre? No las cubre. No, con no. 200 euros no, no, no las cubre, ¿no? No las cubre porque una persona promedio no podría pagar arriendo alimentación, eh, educación, vestido. ¿Eso que te equivale? ¿Aquí a unos 500? ¿Contando el nivel de vida o, o no? O, ¿O no sabes? Por ahí unos 600. 600 de aquí, ¿no? Sí. Y entonces, si pudieras elegir? ¿Volverías a venir o, o te quedarías allí? Para que lo vea alguien en general. Hay que decir, ¿a alguien que está a lo mejor en Colombia o que esté. Diría en Venezuela, pero es que en Venezuela sí que está mal. ¿eh? Es que allí no les sí. queda otra, yo creo. En Venezuela o sea, creo es que sí o sí, sí o sí salir. Pero no sé, ¿a alguien de Colombia le dirías que se lo pensara mucho, que no lo pensara, que no lo hiciera, que sí lo hiciera. Digo pues que, visto desde tu perspectiva no como tú tienes más experiencia Visto de mi perspectiva pues yo diría que Que no es nada fácil que pues Es cuestión de cada quien de querer asumir nuevos retos que la realidad acá pues está complicada y no pues, también Está complicado es, es, pero se sale. También es una buena experiencia. Es una experiencia. Eso, eso se es, sale es un complicado. poco de la zona de confort. Exacto, ¿no? sí. Dicen? Salir de la zona de confort, experimentar nuevas cosas. Y... y aquí no conocías a nadie, entonces, más o menos, Jessica. No, acá no conocía a nadie. La es verdad. mucho más difícil, ¿no? Me decías antes preparando esta entrevista que es mu mucho más difícil cuando no conoces a nadie en el país al que vas que cuando conoces, ¿no, Jessica? Sí, es más fácil llegar con a través de un familiar o un amigo que te oriente, que que lo instale a uno, que llegar así. Eh, ¿Cómo ha llegado tú? ¿Cómo ha llegado yo? Aunque tenías tus ahorros, ¿no? Del forex. Que claro, exacto. Sí, es, es bueno traer una. Pues un dinero. Para, traer una hucha. Una, una huchita, ¿no? Exacto. Que se dice. Exacto. Tener unos ahorros. Sí, porque qué? Sí, porque es que si no es la aventura, ¿no? Es muy no, complicado. Muy complicado. Demasiado. Pues una valiente, Jessica. Yo más no puedo decir. Si tú quieres añadir cualquier cosa que, que creas que pueda ayudar a la audiencia, pues es tu momento, si quieres. Y si no, pues ya finalizamos la entrevista y si quieres, pues más adelante volvemos a hacer otra. Entre unos meses y nos cuentas cómo van las cosas, si tú quieres, claro. Claro, pues me despido diciéndoles que, que pues los, la vida tiene momentos difíciles, eh, pero también buenos y todo es temporal. Y si, os, si ustedes quieren experimentar, pues luchen por sus sueños, por, por salir adelante y, y pues nada, es ahí! Muy bonito, Jessica. Pues te agradecemos mucho que, que hayas accedido a la entrevista. Ok, un placer. Que, y, y nada, y sobre todo a la audiencia también, muchas gracias por estar ahí. Una vez más os digo, suscribiros al canal de PrisLine para que nos podáis preguntar. Y, y hasta la próxima, amigos. Muchas gracias, Jessica. Gracias. Okay, Adiós, luego. chicos. Chao, chao.